A medida que pase esta canción, te darás cuenta porque esta decisión, no todo dura para siempre Comprové, en tu sonrisa, en tu forma de mirarme, que todavía no logras superarme Cuando antes solías abrazarme, no la apreciaste Ya es muy tarde ya te superé, otra llego a mi vida y no la cambiaré Esa me valoro, me dio todo su amor, es lo más grande que la vida me dio Ahora quieres volver? Eh. Ya es muy tarde ya te superé, no te da pena Se golpeada por el amor, ya es muy tarde corazón. Ya no soy aquel niño que siempre pisoteaste. No soy aquel muchacho que una vez en. amado, no te habrías marchado, no trates de cambiarlo, acepta tu error, fue tuya esa mala decisión ahora quieres volver ya es muy tarde ya te superé otra llegó a mi vida y no la cambiaré esa me valoro, me dio todo su amor es lo más grande que la vida me dio ahora quieres volver, ya superé no te da pena pedirme perdón sabiendo quién falló uh, uh, uh, uh. date la En tu forma de mirarme Que todavía No logras superarme Cuando antes Solías abrazarme Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde